están espero estén teniendo un muy muy bonito día Las, ya saben si me ven igual que en otros videos es porque grabo varios al mismo bueno no al mismo tiempo uno después de otro y es por eso que pues que tengo el mismo outfit y el pelito y el maquillaje porque pues es el mismo día para mí diferente para ustedes pero así me acomodo más para traerles más videitos pero bueno yo sé fantasmitas yo sé que todos los videos o todos los casos que hay que involucren a Alexa, ya saben, el dispositivo inteligente, eh, les gustan mucho, así que hoy les traigo otro caso pequeño sobre lo que es Alexa. Entonces, eh, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero definitivamente hay algo raro con las Alexas, no me pregunten qué. No sé si al ser un aparato que escucha, que cualquier voz que le diga Alexa reacciona no sé algo tiene de misterioso por ahí que hace que Alex haga cosas muy raras que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a escucharla que haga ese tipo de cosas pero bueno entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy así que bueno antes de comenzar pues ya saben presionar el botoncito rojo que dice suscríbete para que seas parte de la familia Fantasmita 2023 y seamos más y pues aquí estamos muy contentos y obviamente que YouTube te avise cada que yo suba videos porque como les dije en otros videos, aparte de subir videos largos como este, voy a estar subiendo shorts más seguido. Entonces, pues para que te avise, para que los puedas ver, que generalmente van a ser como sketch de terror, ya saben. Pues tienen que activar las notificaciones para que les avise, ya subió un video y demás. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En Entonces estoy activa, pero más por Instagram y por TikTok. De hecho, hoy les subí uno, así que bueno, tengo muchos. Así que bueno, ahí se los dejo y que les parece si comenzamos de una vez con este video? Ok, entonces, como les dije, yo sé que les gusta mucho cuando hay videos sobre Alexa. A mí también, es que son como entre misterio y medio la modernidad de ahorita, entonces pues entiendo perfectamente por qué nos gusta, pero a ver, ahí les va. Eh, no sé cuánto tiempo ustedes tengan aquí conmigo, fantasmitas, pero a lo largo yo creo de los últimos dos años hemos tratado varios temas que son alrededor de Alexa. El primero que traté fue ya hace un tiempo donde Alexa se prendía. Ya ven que siempre tiene como el arito entre azul y a veces verde y amarillo. Bueno, por lo menos la de mi mamá como que cuando está así en stand-by nada más, como que tiene verde y amarillo. Pero cuando le hablas está en azul o cuando está funcionando, pues está en azul. Y esa Alexa se ponía en rojo y como que estaba... Alguien le estaba dando órdenes, pues que no eran las personas dueñas de Alexa porque estaban dormidos. Entonces era imposible que dormidos le estuvieran dando órdenes. Y pues sí, era unas cosas muy creepy. Ese fue como que el primer caso que se hizo así súper conocido con respecto a Alexa. Ese era en inglés. El segundo caso que vimos eh, fue de este chico que ponía a su Alexa encima de la ouija, ¿se acuerdan? Y que parecía que brava al revés y así. Estaba bien, bien friki. Ese fue otro muy famoso. Y hay otro donde Alexa se supone que guarda como todas las órdenes que tú le das. Así como todos los comandos de voz y así. Y cuando esta chica como que los descarga para escuchar todo, este se da cuenta que alguien más le está hablando y pues ella vivía sola. Entonces fueron esos tres casos como los más famosos. Hay, hay muchos más, así como de que hace cosas raras o así, pero ninguno como con mucha evidencia, este así como para corroborar lo que está pasando. Pero el día de hoy llega el caso de una chica que se llama Suri Orbe Bustamante. Aquí les voy a estar poniendo su TikTok, si es que quieren ir a ver su perfil. Y ella subió simplemente... Dos videos, dos videos donde demuestran las cosas raras que le pasaban con Alexa Ahora, dice ella que la verdad cree que lo que estaba pasando en este caso Fue que más bien era el departamento donde vivía Porque en ese departamento siempre le pasaban un montón de cosas Entonces dice que ella ahorita ya no vive ahí y pues ya no le pasan este tipo de cosas Y sí pasa de que a veces es el lugar, no tú como persona a veces es al revés que tú te mueves y te mueves del lugar pensando que es el lugar y pues no eres tú pero aquí definitivamente era el departamento donde vivía donde había esta energía extraña pero qué les parece si pues escuchamos lo que es el primer video para entrar en contexto para después contarles lo demás así que adelante con Tercera vez que la escuchaba susurrar, pero no entendía bien qué decía hasta que me acerqué y estaba rezando. O sea, o lo que entendí es que estaba rezando, pero ¿por qué Alexa estaría susurrando y rezando cuando jamás le di esa orden? Entonces ya lo vimos, ¿ok? Se escucha como que está rezando, pero ojo, ella dice que ella creyó que era como una parte del credo, pero no, o sea, no está diciendo nada ninguna oración como que yo reconozca. Uh, y ya después dice cosas totalmente que no tienen nada que ver con la religión Entonces no creo que sean oraciones así como católicas, cristianas, ¿saben? Ella dice que esta, este video que nosotros acabamos de ver Es de hecho como eh, la tercera vez, la última vez que ella escuchó a Alexa Porque dice que la escuchaba así como que susurraba Porque le puede decir Alexa susurra y su nivel de voz se baja Y pues habla así pero ella no le había dado ninguna orden, entonces al acercarse escuchaba que estaba rezando, y esta fue la última vez que la escuchó y fue cuando pudo grabar. Nos muestra otra, sí, pues otra prueba de lo que ella está diciendo, ya que como les comento, ella dice que vivía en un departamento donde eh, pasaban cosas bien raras, ya que no tenía a nadie en el departamento de arriba, pero aún así siempre se escuchaban cosas, que es lo que nos pone, así que... Adelante. ¿Por qué? Y Además, en lo que era su departamento, ya donde ella vivía, había cierta actividad recurrente a la misma hora, que empezaba a las 2 de la mañana y acababa a las 5. A ver, vamos a ver qué nos cuenta ella. Parte 2 y un poco de contexto del por qué me asusté cuando Alex empezó a susurrar. Y es que era la tercera vez, yo afirmé que estaba rezando porque las dos primeras veces estoy segura que era una parte del credo lo que estaba diciendo. Y la tercera vez que fue cuando yo grabé, pues yo aseguré que estaba rezando. Eh, aquí pusieron que es una cita de la Biblia. No tengo la más mínima idea, no sé, no soy experta en eso, no sé si sí si sea real una cita de la Biblia. Eh, también pusieron que se escucha una voz de un niño como al principio... No había escuchado eso y creo que me aterra un poquito más el hecho en el que ya al ver la grabación con subtítulos dice algo de que pues van a mezclar la sangre de Jesús con los demás del sacrificio. <ríe> creo que yo me hubiera quedado más tranquila diciendo que estaba rezando. Pero bueno, eh, yo atribuyo a esto, todo esto al lugar en el que yo estaba viviendo. Afortunadamente pues ya no vivo ahí, entonces eso es un, un poco de alivio para mí. Eh... Pues bueno, era bien sabido por todas las personas que me conocen que en el departamento donde yo estaba rentando estaba muy fea la situación. Eh, desde el hecho en el que todas las noches a partir de las 2 de la mañana se escuchaba que arrastraban muebles. Pero o sea, no de que arrastran una silla, se escuchaba como que soltaban el madrazo, como que aventaban un mueble y que hacían esto. Toda la noche hasta las 5 de la mañana se escuchaba que barrían. A partir de las 2 de la mañana. Y se escuchaba que caminaban a partir de las 3 de la mañana. Pero hacían como un circuito cuando caminaban. Como que iban de la recámara a la sala. De la sala a la otra recámara. De la otra recámara a la cocina. Se iban al baño y volvían a hacer el mismo circuito. Todas las noches. Ok, entonces ya como ustedes escucharon. Pues sí, había algo raro definitivamente ahí en su departamento. ¿Quién sabe qué? ¿Alguna energía? Digo, si están en el departamento de arriba se escuchaba que movían cosas y que dejaban este caer como muebles o así. Que son como ruidos que se escuchaban aquí mismo en este, en este cuarto, precisamente. Eh, pues sí, alguna energía pesada andaría por ahí. Ahora, ella, eh, a pesar de que Superfer tiene pocos videos, eh, solamente una vez ha contado como cuando ella sintió que se perdió en un backroom y tiene partes de esa historia pero y ya fuera de esa no crean como que ella habla mucho como de que hay a ver experiencia pero normalmente exp no simplemente eso este esos videos de Alexa y es aquí cuando yo creo un poco más de la veracidad de lo que están diciendo porque es diferente cuando un pues sí, un perfil se dedica a hablar de cosas de terror o de historias de terror o así Y de repente como que metes esa historia, puede ser o no puede ser Pero cuando el perfil de plano no se dedica a nada de esto y de repente le pasa un evento así Entonces es como, pues sí, sí le pasó y por eso lo subió Porque fue algo que ocurrió este, en el momento, algo a lo que no está acostumbrada y es por eso que lo sube Pero bueno me gustaría ustedes me dijeran en los comentarios qué opinan. ¿Les ha pasado algo así como que raro con Alexa? Me gustaría que me dijeran. Mándenmelo a mi correo, ya saben cuál es. Que está en la cajita de descripción. Historias paranormales marijo. Si tienen alguna experiencia así rara con Alexa. Porque a mí también me gusta. O si quieren que haga un video preguntando, preguntándole cosas raras a Alexa. Este, también díganme. Porque... Yo no tenía Alexa, la verdad en mi casa es que pues, no la necesito, entonces yo no voy a comprar una Pero la acabamos de regalar hace unos meses una a mi mamá, entonces le puedo preguntar cositas A ver si no me la ganan. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video Les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente Y recuerden checar eh, videos anteriores porque la semana pasada subí tres En este con este serían dos videos o uno, no sé todavía Pero bueno, hoy grabé dos, así que ya por lo menos tienen dos esta semana Y así pero bueno, les mando muchos besos y nos vemos al siguiente.